En este video que vas a ver hoy, hice una entrevista a Tito Bort. Tito Bort es una de las personas, de las voces más influyentes en ventas hoy en día a nivel mundial. Eh, y él uno de sus campos de especialidad es SDRs, es decir, personas que agendan reuniones a, a los vendedores, por así decirlo. Eh, él tiene una empresa que se llama Altisales, el CEO y fundador de esa empresa, donde trabajan con clientes enterprise agendándoles reuniones de venta a sus vendedores. Tito, para mí, es hoy una de las voces más autorizadas en, en este tema y tuve la suerte de entrevistarlo en este webinar. ¿De qué hablamos en el webinar? Eh, por un lado, SDRs. Cómo medirlos, cómo dar una estructura salarial. Eh, también, cómo disminuir, ayudar a disminuir, disminuir los no-shows para venta. ¿no? Y también otros temas interesantes. Nos pasamos un poco a, más allá de SDR, vimos cómo integrarse bien con ventas y vimos... ¿Cómo un buen flujo de una reunión de ventas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definir un objetivo de cara al cliente? ¿Qué hay que tener en cuenta si la reunión es de inbound o de outbound? Y bueno, también cuáles canales son los más indicados o cómo reducir el ciclo de venta. Así que te invito a que te quedes, que mires el video y después espero que me dejes tus opiniones en los comentarios. Bueno, Tito, primera pregunta que para arrancar la charla, lo que yo te quiero hacer es... Eh, hasta acá te contaba, la audiencia de primera reunión siempre vimos muchas técnicas de SDR, de cómo agendar reuniones, jornar procesos, pero me interesa saber qué pasa más allá para que el proceso sea exitoso. Es decir, ¿dónde ves que funciona y dónde ves que fallan los procesos eh, a la hora de, sobre de todo, hacer el handoff de SDR a, a ventas? Ya, yeah. sí, te digo, en, en esta parte de SDR hay, hay tantas cosas de las, de las que se puede hablar, ¿no? Um, Creo que si queremos comenzar con, con el handoff eh, o, o tal vez damos un paso atrás y hablamos de la parte más estratégica. Mira, te voy a decir que no vale la pena. Hay, hay ciertos puntos donde vale y no vale la pena tener SDRs y hay cierto tipo de eh, setups que te pueden ayudar a hacerlo mejor o peor. no Entonces, al menos en Estados Unidos, dados los costos eh, de, de empleo, yo digo si, si tu equipo fuera a estar basado en Estados Unidos, y estás vendiendo un producto que cuesta menos de $30 mil dólares al año, no te vale la pena hacer cold outbound, ¿no? Que es agarrar una lista de target accounts y comenzar a llamarlos, porque es muy difícil conseguir reuniones y necesitas bastantes para poder conseguir un buen retorno a la inversión. Eh, si, si tu average deal size, ¿no? Son al menos $15 mil dólares, lo que sí puedes hacer es un es lo que le llamamos un warm outbound, ¿no? que es agarrar toda la gente que ha bajado webinars, case, case studies, trade shows, todo ese tipo de, de leads que están entrando. Eh, usar algún tool para entender cuáles de esos leads son buenos, cuáles son malos y solamente llamar a esos y darles más atención. ¿no? Y luego si tu average deal size es, es menor de, de 10 mil dólares al año en Estados Unidos, se te recomienda hacer un free trial e intentar optimizar para que la gente comience a usar tu producto eh, sin, sin ninguna conversación de ventas y solamente llamar a la gente que ya está usando un poquito el producto y que está teniendo tracción y que se siente que tienen algo. ¿no? Pero bueno, lo que, en lo que yo soy experto y he tenido mucha suerte de comenzar mi carrera en la parte de outbound, que es la más difícil, es cómo agarramos una lista de clientes con los cuales queremos trabajar y llamamos a la persona indicada y conseguimos una reunión. Y la razón que digo que he sido afortunado es porque esa es la parte más difícil. Si puedo llamar a alguien que nunca ha escuchado de mi marca, llamarlo y conseguir una reunión, llamar a alguien que ha venido al webinar, pues se me hace fácil. Eh, ahora sí nos vamos a tirar a la parte de cómo, cómo pasa el handoff. ¿no? Yo, para explicar esto, me gusta explicar un poquito la, la historia ¿no? de cómo, que cómo funcionaba ventas hace 50 años y si tú ves a la, a la era pre internet y pre computadoras la manera que esto funcionaba es que tenías vendedores que los contrataba regionalmente y tenías el vendedor que trabaja en chicago y el que vende en nueva york y el que vende en buenos aires y el que vende en lima perú y donde sea y ellos tenían su maletín y salían para la calle iban a tocar puertas de oficinas e intentaban entrar a corporate offices, hablar con la persona adecuada, venderle algo y más aún. El, el proceso era el vendedor abría la cuenta, comenzaba la conversación, conseguía el, eh, el meeting, conseguía la venta y después manejaba la cuenta. Y ese proceso funcionaba en los 50, 60, 70, pero hoy en día no funciona porque lo que se dieron cuenta las empresas es, si se me va el vendedor, pues se me va el cliente, porque él era el único nicho de conexión. Entonces lo primero que se separó fue la parte de Customer Support, Customer Success, Onboarding. no Entonces ahora tenías una persona que iba, tocaba la puerta, en no sé qué, o llegó la internet y tenías la persona que abría las conversaciones, cerraba los deals y los pasaba al equipo de, de Customer Support. Así el cliente tenía la manera de quedarse. Hoy en día, obviamente, ya se ha comenzado a fragmentar más esto. Ya no es como que hay un vendedor y una persona en Customer Support. La mayoría de las empresas con productos grandes tienen un Onboarding Success Team, un Customer Success Team, un Customer Support Team. Esa parte está fragmentada. Y en la parte de adelante también tenemos la fragmentación. Por hoy en día, la mayoría de las empresas solamente lo no trabajan con SDRs y Account Executives, que son los vendedores, ¿no? Creo que es importante que la transición entre cualquier handoff sea lo más eh, fácil posible para el cliente. Y por lo tanto, si vas a hacer cold outbound, la manera que nosotros lo recomendamos es el SDR, agenda la reunión, o sea, llama, manda emails, hace todo el trabajo que se tiene que hacer, agenda la reunión y el momento de la reunión, las reuniones son generalmente vía Zoom, como lo estamos haciendo hoy. Eh, el SDR entra al link del account executive a cinco minutos antes de la reunión. El account executive también entra cinco minutos antes. Ellos hablan un poquito, se hacen un handoff, le dicen, mira, eh, la persona que está viendo es el VP de acá, que está la cosa. El SDR debería haber ya mandado cualquier llamada o comunicación que hubo entre él y el prospecto al account executive para que él pueda hacer su research eh, antes de la reunión. Y... y Recomendamos también eh, mantener prendida la parte de, de eh, waiting rooms y una vez llega el prospecto, el account exterior dice, ah mira ya llegó acá y dependiendo de la empresa a algunos les gusta hacer un poquito más warm handoff, entrar a la reunión, saludar, decir mira cómo estás, te presento a Andrés, el, es el encargado de, del equipo, un experto en la parte de X, Y, Z que te vamos a mostrar hoy día, eh, así que los dejo gracias, mi calendario está ocupado o si no simplemente les digan ni siquiera... Aparece, entra directamente Andrés con, eh, con el cliente y, y ahí, ahí es como se hace el handoff. no uh -huh. eh, Una de las cosas que es importante también es medir a tus SDRs con las métricas correctas. Veo que alguien preguntó acá, eh, dice, ¿qué, ¿qué métricas debería perseguir un SDR? Yo manejo a mis SDRs con, un, con mi, mi North Star Metric, la más importante de todas, es cuántas reuniones... Agenda del SDR que son completadas. Entonces, quiere decir, se puso el tiempo en el calendario y la persona, el, el, el prospecto o el cliente que está viniendo, llega a la reunión y pasa al menos 5 a 10 minutos con, con la otra persona. no Quiere decir que tiene una introducción, hace un, un pequeño ejercicio de, de ventas, eh, una pequeña presentación y, y eso es. Hasta ahí llegue el SDR porque después ya está en manos del account executive. Sí. Eso. Y ahí esa, esa métrica, a ver, en muchas empresas por ahí se mide eh, según lo que el account executive dijo que era calificado o no, eso vos, vos lo recomendás o, o no? Mira. Cualquier empresa que está haciendo outbound tiene que tener 100% una estrategia de account-based marketing. Eso quiere decir, y tal vez les voy a traer un grafiquito acá para que, para que lo vean y, y entiendan más o menos de lo que estoy hablando. Eh, no voy a ir full screen porque se me hace más difícil ver, eh, ver Zoom y el PowerPoint. Pero esto es, eh, y sé que lo tengo en inglés y acá la audiencia si está más en español, pero esto es lo que estamos hablando, ¿no? Una, un equipo perfecto de Sales Development debería manejarse de la siguiente manera. Lo primero que tienes que hacer es definir las cuentas a las cuales vas a llamar. No puedes tener a tus SDRs llamando a quien sea. Tienes que llamar solamente a las cuentas adecuadas y solamente a las personas adecuadas. Ya sea un nivel mínimo el, el En Latinoamérica es un poquito más difícil porque... No tienen la jerarquía corporativa como la tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy fácil. Hay un manager, hay un director, hay un vP, hay una estructura. En Latinoamérica se lo maneja jamás como que jefe del departamento de X, ¿no? Entonces todos son jefe del departamento de o eh, asistente de no sé qué, ¿no? Entonces es un poquito más difícil, pero tienes que definir los, las cuentas a las cuales vas a llamar. Alguien tiene que estar a cargo de buscar toda la información de ellos, ya sea en LinkedIn. Usar tools como Lusha o Lead IQ o ZoomInfo. Eh, hay bastantes de estas que te permiten encontrar la... O sea, y después vas a crear las, las, los sequences. Eh, idealmente están usando algo como Sales Loft o Outreach. Yo soy bastante fanático de Outreach. Hay otros tools que te dejan hacer secuencias eh, como Mixmax o Yesware o algunos que son un poco más básicos. Y de ahí el STR Llama y llega el, el, el prospecto, ¿no? Cuando llega el prospecto, y yo no digo que... Yo creo que es una muy mala práctica dejar que el account executive determine si el, si el prospecto es bueno o malo. Eso debería estar predeterminado. Si tienes el título correcto y tienes la empresa correcta, yo le doy crédito al Sales Development Rep en este caso. No, eh, no espero que... No espero que el account executive diga, ah, sí, mira, fue súper buena la reunión. No. Eso ya es trabajo del account executive. Si el account executive hace un mal trabajo y la reunión termina no siendo buena, no puedes penalizar a tu, a tu SDR en ese sentido. Bien, perfecto. Eh, y esto me da justo ahí pregunta Ignacio. Eh, si por, ¿Por estos objetivos o cómo, cómo armás una estructura de comisión ahí con, con los SDRs? ¿Qué mirá, recomendamos? Mirá. Te voy a dar mi estructura más o menos en Estados Unidos para un empleado promedio. Los empleados promedio que contrato en Estados Unidos ganan aproximadamente 3,500 dólares al mes de salario base y después pueden ganarse otros 2,000 dólares en comisiones eh, o por incentivos. ¿no? O, entonces, más aún, esa estructura está eh, hecha de la siguiente manera. Nosotros... Ya que manejamos SDRs para muchas, muchos clientes, tenemos un sistema de puntos. Eh, hay algunos clientes que es muy difícil conseguir la reunión y solamente necesitan tres al mes. Entonces, cada reunión vale, por decirte, cinco puntos. Y hay otros que es más fácil y que pueden conseguir diez reuniones al mes. Y por lo tanto, cada reunión vale un punto y medio o algo así. Pero para darte una idea, lo que hacemos es para el primer tercio de su meta, digamos que tienen que conseguir eh, seis reuniones. Por las primeras dos, no se los comisiona. Por las siguientes cuatro, se les comisiona en Estados Unidos, como lo hacemos nosotros, eh, por decirte, no sé, 150 dólares por reunión o 200 dólares por reunión. Y después, si exceden el, el, la meta de seis, se les comisiona un acelerador más alto, ¿no? 300, 400 dólares por reunión. ¿no? En, en Latinoamérica lo puedes hacer de una manera muy similar. Yo diría, pues, pagar... Eh, no sé, bueno, depende del país, lo ponemos en dólares para hacerlo más fácil, pero eh, 0 dólares por las primeras dos reuniones, después 50 dólares por las, cada una de las siguientes cuatro y después 150 dólares por cada reunión adicional. Y esto lo que crea es... Eh, no toma mucho trabajo conseguir una reunión o dos al mes eh, en la mayoría de las empresas. En algunas es súper difícil y dos es, inclusive si tu average deal size son 200 mil dólares, dos es un buen trabajo. Pero de una idea, digamos que vendes un producto de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, eh, deberías poder conseguir varias reuniones. El primer tercio es muy fácil hacerlo. No, no deberías comisionar a un empleado por su primer tercio. Por uh -huh. los siguientes dos tercios para llegar a la meta, lo deberías comisionar y deberías asegurarte que tu empleado promedio llega a la meta. Mi equipo más o menos llega a un promedio de 102% de su meta. Eso quiere decir que a todos mis empleados, cuando les digo, mira, tú vas a ganar encima de tu salario base otros 300 dólares en comisión, les estoy diciendo la verdad porque cuando ellos miran al performance del equipo, el empleado promedio está ahí. Y tengo empleados que a veces llegan a 170% y también tengo empleados que a veces se quedan en 50%. Entonces, el que se quede en el 50%, si tenía seis reuniones, por las primeras dos no se le paga, él llegó solo a 50, que es 3 de 6, ganó 50 dólares de comisión. ¡Auch! Al que llegó a 150%, se ganó los 200 dólares de toda la comisión de haber llegado a 6, pero llegó a 9. Y por cada reunión adicional se le está pagando 100 dólares o 150. Así que por llegar a 9 se le pagan otros 300 dólares. ¿no? Entonces, le queda muy bien porque llegó a 500 dólares de comisión por nueve reuniones comparado a 50 dólares de comisión de alguien que tiene tres reuniones. Así que sí, tengo una comisión escalonada que incentiva a los empleados a cada mes intentar llegar más allá de las metas que se les, que se les da. Muy bien. Y ahí, en cuanto ya que estamos hablando de salario, en cuanto a la proporción con un account executive, hablando de 100% de proporciones, no tanto de números, ¿Cómo crees que debe es estar balanceada esa relación de SDR y AE? Mira, yo te digo, si vas a contratar un AE que tiene muchísima experiencia y es un crack, págale bastante. Pero lo que yo veo en la industria que está destrozando todos estos equipos es que te voy a, te voy a dar rangos. Digamos que el SDR eh, gana $2,000 de salario base y $1,000 en comisiones y por lo tanto llega a $3,000. En un, en, un, eh, en un mes promedio, y el AE está ganando de salario base $3,500. Entonces lo que hiciste ahí es rompiste todo el esquema salarial y ninguno de tus SDRs quiere seguir siendo SDR. Porque él dice, mira, ¿para qué me voy a quedar haciendo SDR si me estoy rompiendo el culo acá trabajando y llego a $3,000? Si nada más con eso, puedo convencer a mi jefe que me dé un promotion y me ponga de AE, aunque sea pésimo en el trabajo, mi salario base ya es más que mi, que mi meta de SDR. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, yo quiero que mi mejor SDR gane más que la mayoría de mis AEs. Si alguien llega, y por eso tengo el, el, el, el escalonamiento, porque si mi mejor SDR me está llegando a 9, 10, 11 reuniones al mes, quiero que él esté ganando más que el AE, que está cerrando average, ¿no? Mm. Y eso es muy importante, no solo para la mentalidad de, de tus empleados y el equipo, sino para el respeto que, que gana el SDR cuando el equipo sabe que tu top SDR está ganando más dinero que, que cualquiera de tus AEs, ¿no? Y son diferentes skills, como te digo, no, no, no, no es lo mismo. Es, es muy diferente ser una persona que está abriendo puertas y que está consiguiendo reuniones y ser una persona que está agarrando una reunión y cerrándola. Um, y también recomiendo muchísimo que se tenga un muy buen proceso de entrenamiento para llevar SDRs a ser buenos AEs, porque es una ventaja muy grande tener un AE que ha sido SDR porque entiende el proceso y entiende qué tipo de reuniones le están viniendo y entiende cómo manejarlas. Si comienzas a contratar AEs que nunca han sido SDRs, te entran al, al trabajo y lo primero que dicen, no, estas reuniones son una porquería, no sirven para nada. El trabajo de SDR es, es, es pésimo. Y te baja la moral del equipo, te, te comienza a destrozar todos los esquemas de, de, de realmente crear una, como decimos en inglés, un engine, ¿no? una, máquina de, una máquina de dinero, que es lo que todos estamos intentando hacer con nuestros productos. ¿Vos crees que el próximo paso del SDR tiene que ser AE? O depende, pues... Vos estás, por un lado, diciendo tiene que tener un poco la misma jerarquía. Eh, pero vos también decís si sí, el próximo paso natural es que sea vendedor mira depende yo tengo SDRs que van seis años siendo SDRs y les digo ¿quieres ser AM? me dice no ni cagando claro. porque gano más gano más guita siendo sdr y no no, te, no quiero aprender cómo cerrar reuniones no me gusta la presión de fin de mes eh, siento que algunos clientes simplemente compran porque quieren comprar y otros no importa que también lo hagas nunca compran y como solo estoy manejando tres deals al mes si algo se cierra o no se cierra, no tanto depende de mí. No me gusta ese trabajo, es mucho estrés. Fin de mes, el 31 de diciembre, en vez de estar en Punta del Este festejando ahí, estoy, estoy con el celular me, mandándole el contrato. Me dice, hace la mierda, yo quiero salir de vacación el 20 de diciembre, voy a, voy a esforzarme muchísimo para conseguir todas mis reuniones y quiero mi comisión pagada, cuando yo quiero, quiero la comisión pagada, apenas consigo la reunión y la persona viene, no quiero estar trabajando un deal cuatro meses para que me paguen una comisión. Entonces, es un poquito la mentalidad, no creo que necesariamente el, el, eh, tiene que haber un promotion path directo que va de SDR a E. A e. Obviamente, si tu equipo va creciendo bastante, eh, nosotros promovemos SDRs mucho a, al equipo de manejo eh, mm -hmm. y a otros equipos, al equipo de data, claro. Eh, al equipo de contenido, de marketing, eh, dependiendo qué son sus, sus skills específicos. ¿no? Hay, gente que, hay gente que lo contratas como SDR y te das cuenta muy pronto que no le va bien en Outbound porque llama a alguien y le dice, hey, mira, te estoy llamando. No me llames. Y te cuelgan el teléfono. ¿no? Pues, y hay gente que a mí no me afecta. A mí ya me han rechazado suficientes veces en la vida que ya psh, me resbala. no Pero hay gente que como que se siente triste, le afecta la moral, esa noche no puede dormir, ¿no? Entonces, si eres ese tipo de persona, no te recomiendo ser account executive porque te van a hacer lo mismo y te tienes que salir de ventas y comenzar a trabajar en marketing, comenzar a trabajar en customer support, donde todos están felices y emocionados de hablar contigo. Ay, mira, Andrés, tengo un problema, te estoy llamando. Y los ayudas y todos... Muchísimas gracias, ¿no? Todos están felices porque los ayudas, así que creo que hay personalidades distintas que encajan mejor en diferente tipo de rol y hay que ver eso con los empleados y, y darles las oportunidades de, de, de entrar a diferentes partes de la empresa. Muy bien. Hay muchas preguntas antes de ir, yo tengo una más de lo que dijiste antes, de, cuando hablas de que vos compensás a los SDRs con un sistema de puntaje basado en... Eh, y ese sistema de puntaje depende de la complejidad para obtener una reunión. ¿Vos cómo determinás la complejidad? ¿Hay alguna fórmula que tengan o es, no sé, imagino por el ticket promedio puede ser una, pero ¿cómo determinás sí, sí. si es fácil o difícil? Sí, mira, es, es, es un poquito más complejo y depende de cada empresa. Sí. Nosotros obviamente estamos demasiado optimizados. Tengo un equipo de data research que me trae todos los contactos y las personas. Eh, eh, no son los SDRs escribiendo las secuencias, como te lo mostré en el gráfico más temprano. Tenemos leadership escribiendo las secuencias. Tenemos muy buen entrenamiento y demás. Entonces, mi SDR promedio agenda y completa 10 reuniones al mes. Eh, esto es tremendamente más alto que el SDR promedio. Y nosotros solo nos dedicamos a Enterprise. Estamos vendiendo productos de mil dólares al año. Entonces, claro. eh, depende mucho. Si, si te digo la industria Mientras más, eh, al, mientras más grande el deal, si estás vendiendo deals muy, muy eh, costosos, generalmente el número de reuniones es menor porque es más difícil venderlos y necesitas personas que estén más arriba en la jerarquía ejecutiva. Mm. Si estás vendiendo algo muy muy sencillo y es un tool de 100 dólares al mes, y probablemente lo pueda aprobar a alguien más junior, el, el, el, la persona que maneja los Facebook Ads, pues eh, tal vez es más fácil, ¿no? Entonces eh, tienes más personas y todo eso. Así que eh, sí, varía, varía mucho. Y como te digo, también depende del target market. No, no sé que no tengo tanta info sobre Latinoamérica en el sentido de ayudar a la gente a poner eh, metas, pero mira, agarra dos o tres SDRs, haz el trabajo tú un tiempo, intenta construir un equipo y, y lo que es el promedio de reuniones que pueden conseguir tres, eso pongo como tu meta inicial, y después mientras vayas entrenando, mejorando y haciendo todo este tipo de cosas, mientras más reuniones consigues puedes ir subiendo las metas Perfecto Una pregunta de Diego, tengo acá que dice ¿Cómo disminuir los no-shows? sabes de alguna forma eso? gente no se presenta a las reuniones, ¿no? Sí, exacto, eh, mira los, los no-shows hay, hay una estrategia muy importante una de las cosas es cuando estás en la reunión cuando estás agendando la reunión, cuando los llamas o les mandas emails, eh, es importante explicarles que esto va a ser muy beneficioso para ellos. Todo lo que van a aprender. Si vendes, te voy a dar un ejemplo muy, muy fácil. Si vendes una, me gusta usar este, es una, un software de reputación que te ayuda a tener mejores estrellitas en Google o en Yelp o en este tipo de plataformas, ¿no? Y estás hablando con el jefe de marketing de cualquier restaurante, ¿no? Cuando lo llaman le tienen que decir, mira, estamos demostrando cómo algunas empresas como TGI Fridays eh, manejan todo el equipo de sus plataformas digitales para mejorar las estrellitas que tienen en Google y traer más clientes. ¿no? Eh, ¿Tendrías tiempo para verlo otra vez la próxima semana? Creo que vas a aprender un montón. Y eso es importante, explicarles lo que van a aprender y, y cómo se van a beneficiar a ellos. Y después, si estás agendando la reunión para que es eh, más que tres días de distancia, o sea, te digo, hoy día es miércoles, si es para la próxima semana, no es para este jueves o viernes, yo recomiendo ya sea llamarlos eh, 20, entre 2 y 36 horas antes de la reunión. ¿no? Entonces, si la reunión es a las 3 de la tarde, lo puedes llamar en la mañana y decirle, hey, mira Juan, y es muy importante el, el vocabulario que usamos. No podemos decir, hey Juan, tenemos una reunión hoy a las 3, eh, vas a poder, tenés tiempo... Porque es muy fácil decirte no. Si no, es solamente llamar y decirle, hey Juan, mira, te estoy llamando porque tenemos la reunión hoy día a las 3. El equipo está súper preparado. Hemos hecho un poquito de investigación sobre tu empresa, el LinkedIn y demás. Y eh, estamos eh, realmente eh, esperando tener una, una reunión bastante interesante contigo hoy a las 3. Solo quería asegurarme que lo tienes en tu calendario, tienes el link y estamos listos. Entonces, ahí es muy difícil que, cuando ya le has dicho, hey, mira, nos hemos preparado... Quería asegurarme que estamos listos. Es más difícil que te diga, hey, mira, no voy a poder ir. Si es que le estaba dudando y estaba, como dicen en inglés, on defense, que no saben si van a venir o no, eso te ayuda a empujarlos y hacer que vengan. Eso te ayuda con los no-shows. ¿no? Uh -huh. Lo otro importante que nosotros hacemos es, dos o tres minutos antes de la reunión, mándale un email que dice, eh, otra vez voy a un ejemplo de una persona que se llama Juan, que dice, eh, el link a nuestra reunión, clica aquí. Ese es, el, subject de, ese es el, el título del email. Hace clic y ahí está el link para la reunión. Y siempre me dice: Hola Juan, quería asegurarme que eh, encontrar el link para nuestra reunión es la parte más fácil de tu día. Ya estamos conectados, estamos esperándote. Un saludo. ¿No? Entonces, ya estamos conectados y estamos esperándote. Mandas esto a las, no sé, 3.58 para la reunión de las 4, 3.56. La persona que le llegue el email dice: y, ¡Mierda! No sabía si iba a entrar a la reunión. Bueno, si ya me están esperando, ya no me queda otra. ¿no? Entonces, es una sí. poquita, una manera de empujarlos con el codito, como dice ¿no? O sea, darle sí. un nudge pequeño y hacer que la, que la gente entre en las reuniones. Bueno, hasta acá la charla de Tito viene súper interesante. Eh, venimos contando sobre. SDRs, eh, cómo hacer una buena estructura salarial, cómo medirlos eh, también hemos visto cómo bajar el no-show lo que vamos a ver ahora va a estar más enfocado en, en ventas va a estar muy interesante el punto que hace de cómo disminuir, cómo diferenciar inbound de warm outbound y de cold outbound y cómo encarar esas reuniones de, de cara a ventas y bueno eh, antes de seguir, perdón que te interrumpa pero simplemente te recuerdo que abajo te puedes suscribir a, nuestro, a mi canal y también puedes visitar mi sitio primerareunión.com donde tengo muchas entrevistas expertos eh, tanto como Tito, está Aaron Ross que es el escritor de Predicta del Revenue y también un montón de líderes a nivel regional en Latinoamérica que trabajan estas temáticas de ventas modernas te invito a que me sigas, seguir y primerareunión.com eh, tengo una de Facundo acá. Dice, ¿la cantidad de contratos o MRR cerrados. es una métrica valiosa para un SDR outbound o debe perder de sales? Eh, yo creo que es, es valiosa, pero no es la más importante. Eh, yo lo veo como un... Muchas veces eso es un, un poco de suerte. A veces consigues una reunión con alguien que justo necesita lo que tú estás... Eh, eh, para lo que estás llamando y dices, sí, mira, justo necesitaba mejorar. Mi jefe me dijo que necesitamos mejorar las estrellitas en Google. Qué bueno que me llamaste. Y entran a la reunión y, y ya tenían un problema y, y lo querían comprar y eso ayuda al, al MRR, ¿no? Y, y, y van a cerrar. Eso no necesariamente quiere decir que sea un mejor SDR en ese sentido. Hay gente que va a tener suerte y hay gente que no va a tener suerte. Ahora te digo, si hay un SDR que está vendiendo 5 veces más que todos los demás, pues algo está siendo diferente, ¿no? O sea, si hay una, una distancia grande, significativa, alguien que tiene 30, 50% más que los demás CDRs, o si uno de tus CDRs está 30, 50% por debajo, esas son cosas que a mí me alertan. Yo veo eso y digo, ¿qué está pasando que este SDR tiene demasiado, o, demasiado o, o muy poco? no, Pero no, no lo veo una métrica tan directa para para decirle a alguien que está haciendo un buen o un mal trabajo. Yo creo que el número de reuniones las cuales llegan a la reunión es importante. Y es importante también que los account executives estén listos para tener una buena reunión. Veo que Leandro Andrés puso, ¿no? ¿Cómo determinas el, el objetivo de reuniones que debería agendar un SDR? Yo creo que el, el, el objetivo es muy fácil. El objetivo es, vamos a enseñarte algo. Tienes que entender que especialmente cuando estás haciendo outbound, estás llamando a gente que no ha venido y ha pedido información de tu empresa. Si tú lo estás llamando y, y le dices, oye, mira, nosotros ayudamos a las empresas a tener mejores eh, reviews en Google y en Yelp. Y te dice, la verdad, no me interesa. Pues bueno, no, no hay cómo agendar reunión. Pero mira, si lo llamas y le dices, mira, te estoy llamando porque nosotros ayudamos a TGI Fridays a que tengan las mejores reviews en línea eh, en Google y en Yelp. Y tenemos un par de estrategias interesantes que las estamos compartiendo mediante una, eh, mediante una reunión virtual donde compartimos pantalla y te mostramos un, un par de ideas que tal vez te pueden ayudar. Eh, es, te, te, te, ¿Te parecería algo valioso a ti a aprender de los reviews? Porque vi tus reviews y se los ve un poco bajos, ¿no? Creo que hay un área de mejor acá. es decir, mira, sí, me parece importante... Eh, aprender. Y cuando obviamente vienen a la reunión de aprender, tienes que enfocarte que el account executive tenga tanto eh, cosas que son únicas de esta empresa, de cómo ayudas tú, pero también insights de la industria. O sea, yo comenzaría mi reunión diciendo mira Andrés, gracias por venir, es un gusto estar acá. Cámara prendida, buena iluminación, que se vea, que no esté un shadow así, no tremendo en la cara, que no se me vea, se me vea bien. Si le mira lo que quiero hacer hoy día es compartirte un poquito cómo están las empresas más innovadoras manejando la parte de reviews y cómo están eh, teniendo un edge en el mercado que los está ayudando a conseguir más clientes de una manera más rápida. Así que sé que nuestra reunión es por 20 minutos, 30 minutos. Los SDRs no deberían agendar reuniones outbound por más de 30 minutos. Y estas son las cosas que te quiero compartir. Déjame mostrarte la pantalla para mostrarte la agenda de hoy. Y la agenda dice, vamos a hacer X, Y, Z, 1, 2, 3. Son cuatro puntos ahí. Y dices, ¿qué te parece? ¿Te parece interesante hablar de esto? Y te dices, sí, bueno, dale, no sé, a, contame. Y dices, mira, eh, se ha determinado mediante los estudios de Google que las empresas que tienen eh, unas estrellas sobre 4.4 de 5 consiguen 18% más clientes que las empresas que están debajo de 4. Y eso es porque la gente lo busca en Google muy fácilmente. El restaurante es cerca mío y llegan a este restaurante. Entonces, esas son cosas de la industria. Y lo que quiero mostrar es cómo la gente, cómo los restaurantes están pidiendo los reviews y cómo funcionan. Y no sé, este es un ejemplo muy fácil porque todos nosotros que estamos aquí alguna vez, agarramos el teléfono, lo pones en Google Maps y buscas un restaurante, entonces es fácil. Pero eso lo debes adaptar a todos, a tu, a tu propio negocio, a tu propia tecnología. ¿Qué es lo que estás ofreciendo tú? ¿Cuáles son las enseñanzas? Eh, de la industria que, que le puedes enseñar al cliente. Y yo te digo, si tú le enseñas cosas y de ahí le muestras un software que, los, que les permite hacer esto a gran escala, pues ganas. Es lo mismo. Si yo te digo hoy en día, mira, la mejor estrategia de un SDR es una secuencia de 10 pasos donde tienes que combinar LinkedIn junto con llamadas de teléfono, junto con emails, en este tipo de estrategia y te doy una secuencia tremenda y me dices, Dios, Tito, esa secuencia está increíble. Le estamos rompiendo. Y de ahí te digo, y bueno, ¿y qué tú le estás usando? Y me dices, mira, yo uso SalesLoft. Te digo, uy, brother, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que uses Outreach. Porque tal vez ahorita con 12 Steers no es un problema, pero cuando llegues a 12, las métricas se te van a romper. Y con SalesLoft es muy difícil medir las métricas que vas a necesitar con un equipo grande. Si estás en Outreach, las vas a poder medir mucho más antes. Pues como ya te he enseñado tantas otras cosas, tomas mi recomendación en gran consideración, me ves como un líder, me ves como un consultor que te está dando beneficio y simplemente vas a ir y vas a comenzar a explorar outreach. El proceso de ventas debería ser muy similar. Yo no vengo a, ah, mira, soy el vendedor de la empresa X y Z y te voy a demostrar un producto. No, no, no, no, no. Debería ser, mira, yo soy un experto en marketing digital He trabajado con muchísimas empresas en mejorar eh, cómo manejan la parte de reviews. Eh, más aún, eh, soy la persona que ha hablado con T.J. Fridays este último jueves. Eh, nosotros les hacemos toda la estrategia. Y lo que quería compartir contigo hoy día es simplemente cuáles son las mejores maneras de manejar X y Z. Pues, eso, eso es muy importante. Y como vemos hoy día, tenemos, no sé, 40 personas acá en, esta, en este webinar y es justamente porque toda la gente que está viniendo acá, ¿a qué está viniendo? Aprender. Todos queremos aprender. Cuando el SDR llama a alguien, le deberías llamar a decirle que le puedes enseñar algo y que lo estás invitando a una compartida de pantalla online vía Zoom para que aprendan algo nuevo sobre su negocio. Van a estar interesados. Así que bueno, eso es un poquito sobre eh, cómo... Enseñarles cómo hacer el handoff, cómo eh, eh, ponerle estrategia, ¿no? Eh, Eso de en... Sí, sí, sí Benito, perdón. Decía acá, mientras yo los quiero en ahí, hay, hay ah. algunas que son muy, muy fáciles y rápidas de contestar, como cuál es el ratio óptimo entre STRC y e e's. Es, es, es No es fácil determinarlo, pero te podría decir que no pondría más. Eh, lo, lo más extremo que he visto es dos SDRs para un account executive. Y al otro lado he visto, lo he puesto, un SDR para hasta tres o cuatro account executives. Yo creo que generalmente el uno a uno es bastante bueno. Eh, a veces puedes hacer uno a dos o dos a uno, inclusive, dependiendo un poquito del volumen. Pero depende un poquito de la empresa. Eh, te pregunto mientras, te hablabas reciente de las reuniones inbound y outbound. O sea, vos lo que hablaste es el flow para una reunión de outbound, que decís, expliquemos primero, entusiasmémoslo con estrategias, démosle un contenido, y me imagino que al final de la reunión le ibas a darle el pie a una segunda reunión para profundizar en, en tu solución. Claro. Y en, eh, eh, sí. Yo lo que veo es que en muchos casos inbound y outbound se encaran las reuniones iguales. ¿Vos crees que deberían encar encararse iguales o, o muy diferentes? No, yo creo que es muy diferente, ¿no? Y yo creo que hay tres tipos de reunión de account executive. Hay tres maneras de tomar la reunión. Cuando te llegan inbound, la primera pregunta que deberías hacer es, ¿dónde estás tú en tu proceso de evaluación? ¿Qué hizo que nos contactes? Tú viniste aquí a hablar con eh, X, Y, Z, Review Generation Company. ¿Has hablado ya con otras empresas? ¿Por qué? Porque si una persona viene y me dice, mira, Tito, yo ya he tenido reuniones con tres de tus competidores, ya me han mandado los proposals, ya sé cuánto cuesta, ya sé cómo funciona. Lo único que quiero saber es, ¿ustedes lo hacen de la misma manera o diferente y cuánto cuesta? Entonces, esa reunión es, es muy diferente porque lo primero que tengo que hacer es entrarme en un demo de un Competitive Advantage. Quiero demostrarte por qué reputation.com es diferente a Berta y es diferente a Chatmeter y es diferente a otras empresas, ¿no? Y no tengo que gastar demasiado tiempo haciendo preguntas. Debería ser, ah buenísimo, ya hablaste con cinco personas. Bueno, ellos están más que dispuestos a darte todo el Discovery súper rápido. Entonces yo le digo, mira, tenemos media hora. Quiero aprovechar este tiempo para mostrarte por qué nosotros somos diferentes a las otras tres soluciones que ya has visto. Solamente tengo tres preguntas. Nosotros nos especializamos en restaurantes de comida rápida. Ustedes están con X y Z, son restaurantes de comida rápida. Eso me tenía entusiasmado. En Google encontré seis, eh, seis restaurantes. ¿Cuántos tienen? ¿Tienen más o menos que eso? Ah, sí, no. La verdad es que tenemos siete, eh, pero uno está en esta otra ciudad y estamos abriendo otros ocho pronto. Ah, buenísimo. No, o sea, puedes hacer rapid fire discovery questions para prepararte y demostrar algo rápido. Eso es solamente en el caso que ya han hablado con otros competitors y que ya entienden pricing average y que ya entienden features y que ya tienen más o menos un checklist de qué es lo que están buscando. Luego, si haces un paso atrás, tiene la gente que dice, mira, hola, ¿cómo estás? Sí, vine inbound o vine a un webinar y de ahí me contactaron, me dijeron que venga esto. Eh, mira, necesito mejorar mis reviews en Google y en Yelp y no sé cómo hacerlo. Estoy un poquito eh, viendo un par de empresas, eh, les he mandado un request a ustedes y tengo otras dos reuniones con otras dos empresas. No sé muy bien qué estoy buscando. Bueno, ahí te puedes... Dar un poquito más de tiempo. Haz un discovery más, eh, más profundo, ¿no? Ah, bueno, ¿y por qué quieres mejorar los reviews? Ah, es que necesito más, más ventas, no me está entrando el tráfico por COVID, hay muy poca gente. Ah, buenísima onda. Y, hey, ¿tenés una manera de hacer los, eh, la, la, los pedidos en línea? Sí, la verdad es que no lo tengo. Entonces, ¿no? Y vas haciendo un par, haces, no preguntas tan directas porque no saben lo que quieren, sino tal vez un poquito en productos más indirectas para ver, no solamente si le puedes presentar el producto que él quiere, él quiere reviews, pero tal vez tu plataforma o tu solución también los deja hacer online ordering o tal vez le pone los reviews en la página web o tal vez le deja hacer otras cosas. Entonces intentas no solamente mostrarle cómo tú haces reviews, que sabes que tienes seis competidores que hacen lo mismo, sino le quieres mostrar el ángulo especial de por qué tu solución es única ¿Y por qué esa parte especial de tu solución es tan importante? Entonces, si tú quieres más clientes, pero mira, Juan, lo que estoy viendo en tu página web, y tal vez compartas la página web, y dices, en tu página web no tienes fotos de los platos que ofreces para mandarlos vía no sé qué, y no tienes reviews. Entonces, la gente, cuando está viendo en Google y entra y encuentra tu página web y cae en tu página, como no tiene las fotos y no tiene los reviews en tu página web, Estás perdiendo mucho tráfico. Te voy a mostrar un case study de una empresa, que un restaurante que acaba de poner mejores fotos en la página web y tiene los reviews de cada plato de comida. Y eso le ha subido las, la, la cantidad de gente que cae en la página web. Tienen un 8% más de pedidos. Uy, uh, estás en un impacto tremendo. Entonces le vendes no solo lo que él quiere, sino un poquito de cositas alrededor que lo pueden ayudar. Y después tienes lo opuesto. Tiene la persona que... Tú lo llamaste, tú llamaste al restaurante y le dices, te quiero mostrar cómo T.J. Fridays hacen los rollos. Y viene el tipo y te dice, bueno, acá estoy, enséñame algo. Y le dices, bueno, contame cuántos restaurantes tienes. Te dice, boludo, no me vengas con mierdas, me dijiste que vas a enseñar algo. No me vengas a preguntar cuántos restaurantes tengo. ¿No? Entonces, bueno, la primera cosa, es, cuántos restaurantes tienes, es una pésima pregunta porque lo puedes encontrar en línea. Pero la idea es que esa, esa reunión no puede comenzar con, contame qué estás intentando hacer o cómo estás mejorando tus reviews. La manera en la que yo comienzo las reuniones es decir, hey, mira, he entrado a tu página, he visto un poquito de las fotos que tienes, he hecho un poquito de research, te he buscado en LinkedIn, he visto que tú en tu pasado has trabajado en XYZ. Eh, eh, espero tener una charla interesante contigo y poder compartirte un poquito cómo otras empresas hacen la parte de reviews. Eh, déjame compartirte pantalla, aquí están las cuatro cosas que vamos a cubrir. Eh, volumen de reviews, calidad de reviews, eh, eh, plataformas de reviews y no sé qué. Eh, y tal vez antes de comenzar, preguntarte si quieres darme algún contexto más. ¿Cómo estás pensando tú hoy en día de reviews? Es una pregunta mucho menos investigada. ¿Cómo estás pensando tú hoy en día en reviews? Ah, mira, hacemos X y Z, te va a dar un poquito de contexto. Y después le puedes decir un poquito más en profundidad. ¿Y cómo las manejas? ¿Cuál es tu proceso? Ah, no tienes un proceso. Le llega un email a alguien cuando alguien deja un review y... Ah, bueno. ¿no? Entonces, tres tipos de reuniones. Súper avanzada, donde tienes que tirarte a producto muy rápido y mostrar competitive differentiators. La segunda, que es un paso atrás, que es donde están early in su research, pero they have a need. ¿no? Tienen un problema. Están intentando mejorar los reviews. Y le quieres vender los reviews y cosas ancelarias a los reviews. Y después la tercera, que es... No estoy buscando a nada, me llamó tu SDR y me dijo que venga a la reunión que me vas a enseñar algo. Ahora enséñame algo y le tienes que enseñar cómo las empresas que tienen los reviews más altos lo están haciendo excelente y cómo ha sido ese eh, el camino que han seguido ellos para llegar a donde están hoy en día y si tú los puedes llevar por ese mismo camino. Larga respuesta, pero espero que haya ayudado. No, espectacular. Que, que es, yo creo que es, un, es uno de los grandes eh, problemas que veo en muchas empresas. Es decir, como que Inbound y Ergon son iguales a veces. Y como que en realidad no. Hay que, hay que entender un poco el, el estado en que está el, el cliente. Eh, vamos con preguntas entonces. Espera, excelente explicación dice seguido. Eh, sí. Veo ¿qué una hace, otra de dónde reportan los SDRs. Los SDRs tienen que tener un SDR manager. Es, eh, que un SDR le reporte al, al account executive es un, es un delito criminal que merece pena de muerte. No voy a dejar que alguien le haga eso a una, a una empresa. Eh, simplemente porque el account executive no tiene experiencia de management, no tiene entrenamiento de management, no sabe manejar one-on-ones, no es el skill adecuado. ¿no? Entonces tienes que tener un manager de, de SDR. Y después veo otra gente hablando de canales, de si se puede hacer LinkedIn. Yo creo que LinkedIn es bueno yo soy muy bueno en llamadas eh, creo que llamar es muy bueno pero te voy a decir hay gente que te va a decir lo mejor son las llamadas o lo mejor es linkedin no existe depende de cada persona yo soy el tipo de persona que yo contesto el teléfono si me llaman por lo tanto a mí me deberían llamar también contesto mucho a linkedin email no contesto nunca entonces para mí si me quieren contactar a mí teléfono o linkedin pero hay otra gente que es al revés gente que nunca ve su linkedin entonces, LinkedIn no te va a servir con esa persona. Así que lo que tienes que hacer es, yo digo, tal vez tener una idea de qué crees que es bueno para tu segmento eh, y priorizar un poquito ese canal, pero siempre utilizar una, una estrategia multichannel. Nunca hagas solo teléfono. Lo más efectivo es llamarlo por teléfono y te dice, aló, y le dices, Andrés, mira, hablas con Tito. Eh, te mandé un email hace un par de días O te mandé, te, te, te encontré LinkedIn el otro día, te mandé un, un mensajito No sé si lo viste Uy, no, no lo vi Ah, bueno, mira, te estoy llamando porque Estamos haciendo unas presentaciones En línea sobre cómo las empresas Como TGI Fridays están mejorando La parte de reviews En, en, en Google y Yelp Y pues eh, Me topé con tu restaurante y vi que Tenían un par de reviews ahí, así que Quería invitarte, tal vez, a que, a que vengas a dar, darle una mirada a las estrategias que están usando otras empresas, a ver si eso te ayuda. ¡Oh, tremendo! ¿No? Entonces, tienes una manera fácil de comenzar la conversación y, y seguirla. Así que, usen, usen todos los canales posibles. Sí, es lo que le vas de hacer secuencias, que tipo no sean las secuencias de mail, sino que combines diferentes touch points. O sea, combinar LinkedIn, o sea, priorizar, como vos decís, los que ves que tu industria es más fuerte, pero... Pero dale, dale, dale lugar a los otros, digamos. No, no te cases sí. con uno. Tres, cuatro llamadas, tres, cuatro mensajes por email y dos, dos pasos de LinkedIn es más o menos el promedio que nosotros utilizamos eh, con nuestros clientes. Sí. Eh, voy a cubrir otras más eh, rápido. Felipe eh, Herrera acá pregunta, ¿Qué hace un, eh, un account executive todo el mes si es que solo tiene tres o cuatro reuniones por atender? Pues bueno, eso quiere decir que tienes demasiados account executives, ¿no? O sea, deberías simplemente... Debería manejar tres o cuatro que le está dando el SDR, pero además debería estar manejando dos que le están entrando inbound, que le vienen directo. Los tres o cuatro es, es tal vez el SDR que está haciendo outbound. Y además debería estar manejando todos los otros deals. Al menos que tengas una empresa muy transaccional, donde realmente es un one call close. Al final de la llamada estás pidiendo tarjeta de crédito. Yo me especializo un poquito más en enterprise, donde a veces necesitas tres, cuatro, cinco, seis reuniones por cliente para poder vender algo no entonces si es que tienen tres nuevas reuniones al mes pero cada cliente toma cinco reuniones para venderlo son 20 30 reuniones tienes que hacer prep tienes que mandar follow ups tienes que hacer un montón de otras cosas poner cosas en CRM así que sí yo creo que un account executive en enterprise necesita tres o cuatro al mes y si esto lo que necesita alguien en mid market tal vez necesita seis a diez y alguien que esté en algo muy transaccional puede tomar 20 o 30 reuniones al mes. ¿no? O sea, una dos nuevas por día y después en el resto del tiempo está manejando las otras reuniones. Sigamos con preguntas. Te hice muchas preguntas yo hoy. Alguien pregunta sobre la calidad de la reunión y si se comisiona algo que no es con el buyer persona. Mira, eh generalmente yo no comisiono algo que no es con buyer persona, pero no solamente no comisiono. Tienes que resolver el problema desde la raíz. No dejo que ni siquiera lo llamen. ¿Para qué vas a llamar a alguien que no es un buyer persona? mandarle un email. Ahora depende. Te digo, si me dices mi buyer persona es un VP of marketing eh, y estoy aceptando también directors of marketing, comisiono. Pero managers no los comisiono. Pero luego tienes un SDR que le escribe al VP y el VP dice esto me parece interesante, pero habla con el marketing manager primero. Pues esa reunión es una reunión comisionable porque no vino, vino top down. Y un top down es una reunión valiosa porque el, el account executive tiene que estar con el conocimiento de poder tomar esa reunión, presentárselo al, al, al manager y decirle, mira, yo sé que fue el VP que nos contactó. Cuando te mande el follow up, te molesta si lo incluyo en la reunión para que él esté también al tanto de lo que hemos hablado y te ahorro tiempo. Y ese tiene que ser el phrasing. Yo te ahorro tiempo, te, te molesta, si sí, hago esto y te ahorro tiempo. Te voy a decir, no, dale, copialo. Entonces, a pesar de que la reunión sea muy baja, tienes la persona encargada eh, prestando atención y tu idea sería intentar que el VP venga a la siguiente reunión si es que el manager le da el thumbs up. ¿no? Entonces, eh, sí, y te digo como manager con los SDRs, es una posición tan valiosa y si tienes SDRs que se quedan en tu empresa dos, tres, cuatro años, van a tener tanto conocimiento y lo van a hacer tan bien que lo que menos quieres hacer es destrozar este departamento al no pagar comisiones, ser muy agresivo. Lo que tienes que hacer es comenzar con poquitos, contratarte dos, tres máximo e intentar que estén súper felices en el puesto y recién manejar tus métricas y recién escalar. No escales muy rápido, ¿no? Eh, una vez tus SDRs están súper felices, va a, ser, eh, va a ser muy, muy, muy fácil eh, crecer el equipo y, y mejorar las métricas, ¿no? eh, ¿Me quieres hacer alguna más de las preguntas? A ver, un par de preguntas más. Eh, a ver, ¿Sirve automatizar con los plugins de DuckSoup o Phantom Master para hacer el trabajo pre-SDR? Nosotros usamos DaxSoup eh, muchísimo. Para extraer perfiles de LinkedIn y después vamos a tools como Lead IQ o Seamless AI o Lusha y compramos la información de contacto y después los llamamos, les enviamos emails, hacemos todo. Así que pretrabajo, sí. Yo no automatizaría mensajes. Eso no es algo que hacemos porque al automatizar mensajes son mensajes muy genéricos y Ducksoup o Phantom Buster solo te dejan hacer un canal. Solo puedes automatizar LinkedIn y eso te destroza la idea de poder llamar y hacer LinkedIn y hacer email, que es muy efectivo. Entonces yo prefiero sacar la data de LinkedIn con el DuckSoup, enriquecer la data con LeadIQ, con Lusha, con ZoomInfo, con cualquiera de estos tools. Y después una vez tengo la data, lo subo a mi Cadence Tool, que en mi caso es Outreach.io. SalesLoft es bastante bueno. Son tools caros, no te digo que son baratos, especialmente para Latinoamérica. Eh, pero si no, algo como Yesware o Mixmax o algo, alguna de estos tools que, que te dejan hacer secuencias. No, no sé cuáles más son populares, Andrés. Tal vez tú me ayudas en Latinoamérica. Estás en mute. Estoy muteado por estar acá al lado. No, eh, Reply, se usa mucho. está Así para, para enrolar masivo. IO, sí. Reply, Reply tiene que... para hacer llamadas también eso ¿Sabes que no lo sé bien? Yo, eso, si tiene para llamadas. En su momento yo la vi, había un feature, pero me parece que era de Estados Unidos, como que era de teléfono de Estados Unidos solamente. Como que muchas herramientas vienen muy preparadas para eso. Pero por ahí hay alguien que la usa, seguramente. Con... Dice, sí, tiene para llamadas reply y también. Clenty es un poquito más barata que reply. Y creo que en funcionalidad está bastante parecido. Pero bueno, este, claro, claro. sí. Sí, el tema es que mucho, no sé... En época usaba Hotspot también, que ahora Hotspot te permite hacer secuencias masivas. Eh, y Hotspot, por lo menos, tiene llamados, de, ¿cómo se dice, para, para varios países de Latinoamérica, no para todos. no eh, Pero bueno, depende mucho. Pero dice, ahí dice, Reply permite secuencias de mensajes en LinkedIn y email Ah, mira, no sabía eso de Reply. Yeah. Sí, sí, Reply y, y... Sí, está buenísimo. Eh, y, y siempre pasa eso, como te digo, como estamos hablando antes, lo de Uber Eats o Uber se vuelve Cabify y se vuelve todos estos competidores. Eh, pasa lo mismo. Outreach y Salesforce son obviamente los líderes en, en el mercado, pero te van a entrar cosas como Reply y ¿qué, qué me dijiste que sería el otro? Clenty, Kyle, sí. sí, esa es otra que, que hay, que hay eso, bastante. Estos van a llegar porque. Yo sé que Outreach cobra como que 180 dólares al mes sí. por licencia, que en Estados Unidos no hay problema, buena onda, pero claro. en Latinoamérica por sí. 100 dólares puedo contratarme un empleado, así que ¿cómo voy a pagar 180 por un tool? Me estás rompiendo, claro. ¿no? Sí. Eh, así que sí. No sé cómo estás de tiempo, porque, o sea, nos quedan cinco para terminar. No sé si querés ver una pregunta más y ya con eso... Eh, sí, te dejo que le elijas tú, que tú conoces, mejor. no sé si quieres ver alguna específica que no le hemos... Eh. A ver, eh, yo Chora, que contestarías la de Guido acá, que dice, ¿cómo acortar el tiempo de ingreso de un cliente? ¿Alguna estrategia recomendada? Para volver un poquito más a ventas. Sí, en la parte de ventas, mira, yo te digo, es eh, como vendedor, es manejar la parte de strong follow-ups y suggested follow-ups. Entonces... Después de mi primera reunión de Outbound, yo lo que siempre hago es le digo, mira, esta charla ha sido muy interesante, creo que hay bastante alineamiento entre, entre tu empresa y lo que nosotros hacemos acá, me encantaría tener la oportunidad de hablar eh, otra vez contigo, tenés tiempo eh, y lo antes posible, esa es la manera de acortar los sales cycles, o, o sea, ofrecerles una reunión, tenés tiempo el viernes a esta misma hora, no, mira, el viernes no puedo, bueno, mira, lo hacemos tal vez eh, la próxima semana, mismo día, misma hora. Miércoles a las 11 de la mañana, hora del este. Dale, buena onda. Si han podido estar libres esta semana a esta hora, probablemente la próxima semana a la misma hora tampoco es que tienen algo urgente, ¿no? No tienen una, una reunión recurrente de equipo, no tienen nada de eso. Entonces lo puedes eh, schedule. Y tú ser el que lidera. Le dices, buenísimo, te voy a mandar la agenda. En la siguiente reunión vamos a hacer un, un, eh, una comparación de features de qué es, lo que, qué, qué es lo que te daría esta plataforma, cómo te ayuda a mejorar los reviews, cuáles son los KPIs que vamos a medir, cómo te vamos a ayudar a mejorar la empresa y tal vez te vamos a eh, dar eh, la información de cómo funciona ya sea el free trial o un month trial o un discounted trial. La manera de acelerar tus ventas, especialmente en Outbound, es minimizar la cantidad de esfuerzo, tiempo e incertidumbre que, que tiene el cliente. ¿no? Entonces, si él dice, eh, ya sabes qué, para... Para investigar si, si este tool me va a ayudar, me va a tomar ocho horas de due diligence y tengo que hablar con seis amigos. Y nada, sabes que es mucho trabajo, no, no es tan urgente. Pero sí es como que, mira, te, te lo voy a hacer súper fácil. Aquí está, aquí está el free trial. Te voy a dar tres case studies para que los leas, para que sea súper fácil. Eh, y te voy a hacer esto. Y tenemos la reunión el próximo jueves. En la próxima reunión vamos a hacer X, Y, Z, 1, 2, 3. Y tú tienes que crear el, el proceso de compra. La gente muchas veces habla de, ¿cuál es tu proceso de venta? El proceso de venta no importa. El de venta son pajas. Lo único que importa es el proceso de compra. Y, y algunos dicen, bueno, ¿cómo es diferente el proceso de compra y el proceso de venta? Tienes que verlo todo desde el punto de vista del consumidor. Él viene y hoy en día le vale, le, le vale madre sus reviews. Bueno, ¿qué haces? Lo educas. Si lo educas, va a decir... Dios, ¿sabes qué? Ahora los reviews me importan. Bueno, ahora que ya le importan, entonces ahora le tienes que ayudar a evaluar tools. Entonces le enseñas cómo los diferentes tools son, son diferentes. A mí me da cero miedo hablar de mis competidores. Dios, sí, mira, tengo un montón de competidores en el mundo de Sales Development. Hay buenísimas empresas, pero yo siento que la mayoría de las empresas están dedicadas a hacer SMB. Ellos usan estrategias de Spray and Pray, hacen muchísimos mensajes y si tienes un potencial de clientes de 100,000 empresas, pues es buenísimo porque puedes llegar a muchas muy rápido. Pero lo malo es que si eres una empresa enterprise y solamente tienes 100 empresas a las cuales le quieres vender una solución de un millón de dólares, no puedes estar mandando emails masivos. Por lo tanto, nosotros trabajamos con otra mentalidad y otra estrategia, y X y Z, y les muestro un poquito. Entonces, los, los llego a convencer de que hay muchos tools, todos tienen un propósito indicado y por qué mi tool es el indicado para ellos. Eso es lo importante. Así que bueno. Perfecto. Sí, después hay un artículo en Sales Hacker que está muy bueno, que, que vos haces el dibujito ese, que lo voy a compartir después por mail, a, el, el dibujito del, proceso, del ciclo de compra, que hablas de las diferentes etapas del comprador. Entonces, después lo, lo comparto Pues está bueno, está en inglés lo único, les aclaro a todos. Y, y bueno, Tito, nada. Agradecerte. Este, quedaron siempre preguntas pendientes, pero bueno, sé que la charla estuvo interesante, así que ¿qué es tu, tu duda que tenías al principio. <ríe> así que a, siguiendo eso, tío, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden contactar? Eh, dijiste LinkedIn, por ejemplo. Sí, LinkedIn es la mejor manera. Eh, ahí me pueden seguir. Eh, mira, yo te digo, como cualquier persona en, en redes sociales, eh, cada like, cada comment, cada share nos ayuda. Eh, me ayuda a ganar los premios de LinkedIn y cosas así a mí me encanta ayudar a la gente si, hoy en día mi inbox de LinkedIn está copadísimo me, me llegan tantos mensajes que no siempre puedo responder a todos pero si me intentan escribir y, y, y la veo y les tengo el tiempo, les voy a dar eh, todos los pointers o los tips, los voy a mandar los artículos, muchos de los artículos que escribo vienen de preguntas de diferentes personas así que Sí, me pueden seguir ahí y acá. Pues eh, espero que les haya servido hoy día. Espero que esto ha sido informativo y, y que sigan mejorando todos ahí las empresas. Y muchísima suerte. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Ahí ya Guido está, está agradeciendo. Gracias a todos. Y bueno, de nuevo a todos les digo, les va a llegar la grabación y va a estar publicado en el sitio por si la quieren repasar. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Listo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Eh, Espero que estés entusiasmado. Yo terminé este webinar. Cuando terminé este webinar estaba súper entusiasmado con un montón de ideas para implementar. Espero que te haya sucedido lo mismo. Eh, te invito que de nuevo a que sigas el canal de Primera Reunión acá en YouTube o bien que puedas visitar mi sitio primerareunión.com y ahí hay miles de entrevistas a profesionales, contenidos para descargar. Eh, la idea es crear una comunidad de vendedores, eh, de, de profesionales de ventas B2B modernos en Latinoamérica. Así que te espero ahí.